A ver. <risas> uh, a ver, hay... Uno, a ver, lo más simple que se me viene a la mente es, uh, estoy probando o tratándolo. Y como que no estoy completamente comprometido con con eso que estoy haciendo, porque probablemente no me va a gustar y voy a dejar de hacerlo. En ese caso se usa el putá con, junto con esos verbos. Uh, vamos a, usamos algunos escenarios, es, es, escenarios, escenas, situaciones, unas situaciones, entonces por ejemplo esta... Uh, Por ejemplo, digamos que... Pero mmm, eso, déjeme... Quiero, quiero usarlo con ilustraciones. Ok. okay. Okay. Okay. A ver mmm, Entonces está El A Dos personas A y B Digámosle eh, José Y su madre María José la <risa> okay. eh, eh, mamá le dice Oye José Ve a comprar eh, Ve a comprar Leche uh -huh. Aquí tenemos eh, Una imagen Okay, entonces María José le dice voy a comprar leche y José dice hey, mamá yo, yo creo que hoy no hay leche porque ayer tampoco había leche y se les agotó el stock no le queda no Aquí. hay y la mamá dice pero échale, échale un vistazo un poco quizás lo llenaron hoy anda a ver y en ese caso se usa HANBON anda a probar a ver si hay y um, en este caso porque se está usando de modo de, de forma para dar una orden esta orden se vuelve más suave porque da la posibilidad de que el orden sea... Eh, porque lo que está implicado es que ve a ver si hay leche y si hay leche, compra leche. Y lo que le está haciendo es, bueno, si no hay leche, no hay leche, pero anda a ver si hay o no. Y después si hay, cómpralo. Esa es una, es una situación en la que se usaría. Uh, otra situación... Eh, que se usaría. A ver, ¿qué comida? ¿Usted de dónde es, Jimena? De Colombia. Colombia. ¿En, ¿Hay en Colombia un plato que sea, que puede que sea un poco raro para los coreanos? Um... <ríe> Como el ceviche. El ceviche probablemente, en Perú, el ceviche probablemente es la gente para los coreanos. Es un poco raro porque dicen, que comen? Pescado, pescado sin cocerlo. Cosas así. Uh, ¿No? Una comida rara. No, no comen nada raro, como langostas, lagartijas, no. iguanas, ¿no? No. <risa> uh, o algo muy picante. Picante. Uh -huh. um, <risa> bueno, no. ¿cu cualquier comida colombiana. <risa> ¿Qué comida colombiana hay? Una comida típica um, sería la bandeja paisa. ¿La bandeja de qué? Paisa. Paisa. Es uh -huh. Ok. Eh, es carne, ¿no? Carne. Eh, tiene frijoles, tiene carne molida, tiene un huevo, tiene arroz, tiene okay. eh, aguacate, tiene chorizo. <ríe> ok. Uh, pa pa paisa. Paisa. Uh -huh. Entonces. Pedro. No. Oh. Eh, Chelsu. de no sé dónde está cholsu y está Pedro Okay. vamos uh, a tomar un screenshot otra situación es Pedro, que es colombiano, le está diciendo a Chosu que vaya... Que, y Chosu visitó Colombia y Pedro le está diciendo, oye, anda, ándate a probar un poco. El paisa es súper rico. Vamos conmigo a comer paisa. Y Chosu dice, ah, pero no sé, nunca lo he comido y qué tal si no me cae bien, etc. Pedro dice, bueno, pero hay que probar, ¿no? Vamos a probar. En ese caso, Pedro le estaría diciendo... Y para, para reenfatizar el hecho de que es es de prueba, no, no tienes que comértelo todo. Comete un, un, un, una cucharada ¿Un y si no te cae bien, bueno, deja de comerlo. Hambón, uh, bokro, caboya. A comparación de decir hambón, bokro, eh... Uh, Me pregunto si capolla es del caso, es una contracción de caso o Vayamos y veamos. Eh, bueno, en todo caso, 가자, 한번 먹으러 es bueno, vamos a comer. Pero 한번 먹으러 가보자 es bueno, vayamos y probemos una vez. Eh, ah. ¿Lo que significa? Y chau su, después que Pedro le convence de que vaya a comerlo. Le diría a su, a su amiga Younghee, le diría, ok, Younghee, yo voy a ir a comer uh, el, este el paisa, pero voy a probar a comerlo. O sea, voy a ir a probar. Entonces le diría, de acá, Bogoro jabulquier. Ah, ¿Dónde estaba en el formato pasado? Ah, jabasmida. Y si es su uh, si, si fuera un reportero, por ejemplo, un reportero de una televisión coreana, y le está hablando a la cámara, está mirando a la cámara, dice: Bueno, señores, eh, eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, eh, eh, eh, no sé, voy a dibujar una cámara. Ahí en esa región, Hanbon es que. ¿Mm? Hambón. Hambón -bon es una vez. Una vez. Uh -huh. Una vez. Entonces, si Chol-su le está hablando a la cámara, diciendo: Bueno, aquí reportando de Bogotá, aquí yo Chol-su bla, bla, bla, la comida típica coreana que vamos a probar hoy es el paisa. Y está diciendo: Entonces, el reportero diría: Chromionon llega Bogogotá. Uh. Entonces, yo voy a comer también. Voy a comer? voy a ir a voy a ir a probar esta comida. Uh. Pero estaba hablar, preguntando sobre el pasado. Bogro. Ah. Ah. Y después diría bogo pasumida. Y se puede se puede conjugar esa parte el el, el el probésemila, pasémosla se puede conjugar, ¿mogo, Estoy comiendo, estoy probándolo ahora. Entonces en el caso de comer es probar o sí probar. En cualquier otro verbo es, también es probar en el sentido de que esto es algo un poco ajeno, voy a probarlo un poco y eh, por favor tengan entendido que si no me gusta o no soy muy bueno puede que deje de hacerlo ese es la, el, el significado entonces lo mismo para jabondá. cuando uno dice jabunda eh, fuertemente implicado está el sentido de que voy a ver voy a ir ahí voy a verlo unas media hora y si no me gusta me voy a volver ¿Sí? ¿Eso es? O uh -huh. sea, <risa> tiene varios usos. ¿Ah? Según, tiene varios usos según la uh, situación. No, creo que usé los escenarios, las situaciones para explicarle, para ilustrar un poco. Pero en todos estos casos lo que significa es no estoy comprometido con la acción que estoy tomando ahora. Estoy tomando una acción ahora, pero no estoy comprometido porque no estoy convencido, no estoy completamente convencido... No conozco la comida, no conozco el lugar, o cualquier cosa, me da un poco miedo, etc. Y esa expresión se usa en ese caso. O sea, siempre se usa cuando es la primera vez de hacer algo, ¿sí? No, o sea, aunque sea la primera vez, si uno está convencido. Um, por ejemplo, uh, la gente sabe <ríe> que Disneyland es... Es muy divertido Disneyland, entonces, aunque sea la primera vez que vaya a Disneyland, no usaría la expresión Ah, oh, Diría Ah, oh, no, uno ¡ah, qué bueno! etcétera Pero <risas> si va, qué sé yo. <risas> en general, los, en general los coreanos, hay, hay coreanos que les gusta la aventura, pero hay muchos coreanos que no les gusta, que les tiene miedo un poco a la, a la aventura. Entonces, en general, sería esa gente que lo usaría con algo que no conoce muy bien. Mm. Cuando lo está probando por la primera vez. Para conocerlo. Y la oración... Eh, uh -huh. Literalmente, ¿qué significa? Uh, es, es lo mismo. ¿Qué uh, significa? <risa> <risa> Uh, es lo mismo o sea voy a ir a corea pero voy a probar voy a ver cómo es corea y puede que me guste puede que no me guste si está convencido que le va a gustar probablemente diría 갈 것입니다 y como efecto secundario también tienes el sentido de que uh, esto también puede, eh, también puede comunicar ese sentido. El sentido de que estoy consciente de que hay factores que están fuera de mi control. Que uh, prohíban que esto ocurra. Por ejemplo, si hay un terremoto. O si se, se muere un familiar. O no sé, algo así. <risa> Eso también es, eh, se puede convenir. Con, con, con, con, se puede comunicar al usar eso eh, lo hace más uh, suaviza más la expresión practiquémoslo un poco practiquémoslo a ver Jimena uh, uh, Shei um, Boga es el caño? <ríe> hola Jimena <Ye. ríe> tenía una pregunta adicional entonces estábamos explicándolo Uh, a ver, hagamos un ejemplo. Mm. ¿Sabe que en Corea comen el pulpo? Uh, ¿Se puede comer el pulpo vivo? Sí. ¿Sí? Creo que... ¿Sí? ¿Lo ha oído? Creo que sí. Uh -huh. ¿Y si tuviera, la por si tuviera la oportunidad de comerlo, lo comería? No. <risa> ¿Pero qué tal si un amigo una amiga le, le está diciendo, pero sabe muy bien, está exquisito, pruébalo? ¿Qué diría? ¿No? <risa> um, un poquito. ¿Un poquito? En ese caso, ¿cómo lo diría el coreano? Um, Aplicando lo que usamos. Sería... <risa> no, que no. Yo <risa> la foto y ahora dice que no. <risa> este pulpo no está vivo, este pulpo es... está cortado. También a menos que yo he visto que se mueve como si fuera un gusano. Sí, sí. Es ese mismo. <risa> como si fuera gusano. <risa> <risa> yo creo que los coreanos si pensaran sobre Si pensaran Si, si vieran el sanarchi y pensaran sobre gusanos No lo comerían Pero creo que la gente no se imagina que son gusanos ¿Pero es el mismo pulpo Y que se mueve? Sí uh. Este no sé si se mueve, ¿Se mueve? Creo que no es se que mueve Es que yo he visto que comen unas cositas Que, que se mueven sí, Entonces sí. yo pensé que era Ese gusano. es san, sanarchi. Ah, parece que sí um, se mueve. Este, este parece que se mueve. <ríe> a ver, también hay algo que se llama una comida uh, muy tradicional. Uh, pero, o sea, si yo dijera que sí, que lo voy a probar, sería sanaki rules, sanaki mo mo. Go. Mogobu... Bo... Mogobu Asunita? Oh. sí. Después de comerlo, eh, diría, ah, lo, lo comí un poco para ver. Sanachirul es pasado. Si fuera uh -huh. futuro, diciendo, oh, ok, bueno, tú me convenciste, eh, amiga, entonces voy a probar. Entonces, Sanachirul Mogobu 볼게요. 볼게요. Oh. Ese es como el, eh, bol, el que yo es igual de futuro que el Gochita, el ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cochita? ¿Dónde? ¿Cómo decir bo -go -bol -go Bogo Bol Gochinita? ¿Bogo Gochinita? Sí. Es solamente la diferencia es formal e informal. Ah, okay. uh -huh. uh, A ver, ¿dónde más se podría usar? Mm. Ah, ah, ah, ah. Ah. No tengo idea ¿eh? dónde más. ¿Qué, ¿Qué ejemplos usaba su maestra cuando le estaba enseñando esto? ¿Señor? ¿Qué ejemplos estaba usando su maestra cuando le estaba enseñando esta expresión? Bueno, ella nos dijo que eso se usaba para... Cuando uno había hecho algo por primera vez O sea, mm. que nunca lo había hecho, pero ahora sí Entonces, eh... Por eso nos dio la oración Hango Gabol Gochunida. Ir a Corea por primera vez. Porque no sabía cómo explicarnos en español. Porque no habla bien español. Entonces nos dijo que era eso. Y en unas oraciones de un libro que tengo, una que dice Hango Gum Mogo Bogo Shibsunida. Literal, yo no, o sea, no sé. Él, según ella, uh -huh. dice que quiero probar la comida coreana por primera vez. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí significaría eso. No. Uh, uh, Jay, ¿quería decir algo? No, no, no, estoy. Um. Eh, solamente gente que no le gusta experimentar en es, solamente para gente que no le gusta experimentar el uso sería para cualquier cosa que hiciera por primera vez pero también hay mucha gente que lo hace por primera vez y no necesita usar la forma bla bla pulqueo porque está dispuesto a experimentar Uh, a ir a lugares viajar comer eh, etcétera um, así que <ríe> en el caso de gente que que no esté convencido y ahí se usaría um, para la primera vez pero por ejemplo uh, ¿qué comida coreana conoce que nunca ha probado, pero sabe que sabe bien. Fugugi. <risa> ¿Fugugi? Googie. Googie? ¿Nunca he comido un No, siempre comí más de verduras y nunca probé. Oh, wow. Ok. Entonces, um... Entonces ahí podría usar uh... Por ejemplo, la situación sería, oh, una amiga le dice, oye, vamos a un restaurante coreano. Usted está visitando Seúl, una amiga le dice, oye, vamos a un restaurante coreano. Y usted le dice, ok, yo quiero comer bulgogi, yo no Y su amiga le pregunta, ah, pero ¿has comido bulgogi? Y usted dice, no, yo no he comido, pero quiero comerlo. En ese caso simplemente diría Pulgogi 먹고 싶어요. Uh, y si usted ha oído y, y, y, otro otro caso otro caso si usted ha oído Pulgogi, pero no está, si no está seguro que sabe bien o no y quiere probarlo uh, en ese caso también diría entonces Pulgogi 먹어보고 싶어요. pero si sí está convencido que, o sea ahí es, es cuando dicen bulgogi mokushi poyo está convencido que le va a gustar el bulgogi y que se va a terminar el plato el plato completo pero si come <ríe> si come el pulpo <ríe> puede que pruebe una una eh, una un tentáculo, es como, ah, no, esto se mueve, me dio, me dio cosa, no voy a comer y dejar, y dejar de comerlo. por eso, el, en el caso de una comida que no está convencida, diría, bogo porque, voy a probarlo una vez, pero eh, no le prometo que lo voy a terminar. Ah, ya entendí. Ajá. Y se puede usar con cualquier verbo, cualquier verbo, no solamente la comida. Pero los coreanos o sea, tienen mucho miedo sobre la comida extranjera, entonces por eso es que se usa más en el coreano con la comida. Pero puede ser sobre ir a un lugar, hacer una actividad, bailar, estudiar, <ríe> incluso, <ríe> etcétera. O sea, prácticamente usa o cuando... Yo eh, podría decir es la primera vez, pero no está seguro si le va a gustar o... Sí. Mm. Incluso lo puede usar para una segunda vez. Por ejemplo, comió el pulpo una vez y dijo, ah, me dio asco y no lo come. Tres años después dice que okay, voy a tratar otra vez. Ya no la primera vez, pero todavía no está convencida que le va a gustar. Así que en ese caso igual usaría bobo porque... <risas> ¿Y en esta oración? ¿Cuál uh, y, eh, es? Y Osul Hanbon y Bo Bo Shipju. Pruébese este traje. Eh. Pruébese este traje, significa. Y ya. <risa> pruébese este traje. Sí, es una orden. No, no, no es una, orden, es una es una sugerencia. Sí, como sí. sugerencia. Si fuera una orden, sería: Igosol y buceo. Sería una orden. Pero en un pecayam, en, en, en un centro comercial, típicamente los, la, la gente ahí que está ahí, que trabaja en el pecayam, le dirían: Oigo, no mucho al oulishineo, le queda muy bien, pruébese una vez, ambon y A modo de sugerencia. O sea, ser la primera vez que se lo va a poner. Sí. <ríe> Yo creo que no es tanto como la primera vez, sino... Um... Sería por eso a ver si le gusta. Sí. Pero si uno okay. dijera y buceo, ya sería... Uh... Orden. Sí. O sea, no sé. <risa> sí, sí, sí, sí, ya lo, sí. Ya lo he visto. Venga, ahora. Ah, listo. Esa era mi inquietud. Ok. Gracias. Uh -huh, gracias. Adiós. Y digamos ah, sí. si tengo alguna otra inquietud. ¿Cómo? ¿Cómo me puede podría contactarse? Eh, Señor? Sí, ¿cómo puede contactarse? Uh -huh. eh, si puede, eh, a ver.